¿Me podéis ayudar a hacer una cosa? Hay muchas personas aquí atrás que no están escuchando los manifiestos de los compañeros. ¿Me ayudáis? Gracias. Un año más el bloque sexual está aquí. Y un año más reiteramos que existimos. Que el desconocimiento desde hace ya tiempo no es una excusa. El colectivo asexual lleva años trabajando, generando un discurso, intentando avanzar, luchando contra que después de tanto, tanto esfuerzo, sigue siendo nuestra mayor opresión, la invisibilidad. La que nos obliga a empezar siempre desde cero, a explicar constantemente quiénes somos, la que nos a la profundidad de nuestra identidad. Y no nos deja continuar nuestro proceso de conocimiento y empoderamiento. Bajamos un cambio. Seguimos viéndonos obligados constantemente a luchar por entrar en los espacios disidentes de los que siempre quedamos fuera, donde seguimos siendo cuestionados, los que se tienen que manifestar para ser tenidos en cuenta, para los que hay que valorar si merecemos estar o no. Repetimos que hablar de disidencias de género sexuales y o de cuerpos es un avance, pero no sirve de nada si a nivel interno no paramos de oír exclusivamente las siglas LGTB. Cuando no se nombra, solo lo notan los no nombrados. Los colectivos disidentes han reivindicado históricamente la importancia del lenguaje y esa reivindicación también es la nuestra. Somos una identidad subversiva que rompe el sistema, ese que nos vende el sexo como una necesidad básica para ser feliz y tener una vida plena. Eso que hace que nuestra sociedad el sexo esté en el centro de nuestro ocio, que nos haga adultos, personas sanas y felices, que jerarquice nuestras relaciones, que marque una forma de socialización y, lo más importante, que nos humanice. El sexo, históricamente, también ha representado la libertad y la subversión de muchas luchas y minorías que se han empoderado desde de esa sexualidad. Pero el capitalismo también se ha dueñado de esa herramienta, haciéndonos pensar que da igual hacia quién, pero que se sentir atracción sexual hacia alguien. Todo esto deja a las personas asexuales sin espacios seguros, ni dentro ni fuera de la norma. Nos cuestiona, nos considera enfermes, nos invisibiliza y nos niega. La existencia de las personas asexuales pone en evidencia que la idea de que todo el mundo sienta atracción sexual es mentira. Es una idea que beneficia al capitalismo, a la sociedad de consumo, refuerza privilegios y funciona como una herramienta de control. La lucha del colectivo sexual es hacer ver que debemos acabar con todo esto, al igual que con la monogamia y el amor romántico, como idea de que solo debemos vincularnos afectiva y sexualmente a una persona y que debemos emparejarnos para ser completas. Acabar también con el sexocentrismo y la jerarquización de las relaciones en base a los vínculos sexuales y románticos. Luchar porque la sexualidad no de ser invisible, menospreciada, cuestionada o tratada como algo que curar y sea reconocida como una orientación sexual más, incluida dentro del abanico y por A. Más. Y a nuestros compañeros, a todas las personas con espectro sexual, una vez más queremos deciros que nuestra posición política en el mundo ya es subversiva. Nuestra lucha por empezar de cero una conciencia social de nuestra existencia ya reivindicativa. Que nadie sabe sentir menos, que nadie pueda deciros que vuestra identidad es mentira, que vuestras opresiones son puntuales. Y si algo de esto pasa, aquí estamos, para recogernos y crecer juntos, para conseguir una autonomía real. Un año más repetimos, diversidad sexual no es nada sin nosotros.